En este video chicos vamos a hacer un cambio que realmente de hace mucho mucho tiempo pues venía planeando lo que es prácticamente cambiar el chasis gamer Y por aquí lo tenemos, tan tan tan, este es nuestro nuevo chasis gamer así que vamos a hacer el cambio no mentira chicos, esta noche así es gamer es un computador que compré muy muy económico Que por cierto pues esta ocasión no le puedo meter golpe para que salga el fuego Pero pues para no quedarme atrás... Ya poniéndonos un poco más serios, ahora sí chicos, allí tenemos el Chasis Game, ja, ja, esta belleza, que por cierto para los que quieran saber cómo comprar chasis realmente económicos, por aquí estaré dejando el video anterior que fue donde lo compré, como busqué, indague precios, indague estilos, modelos y pues este fue el mejor, al, el mejor estilo, el mejor presupuesto. Así que bueno chicos, vamos a bajarlo, voy a preparar todo el escenario y lo miramos. Ya teniendo despejado toda esta parte, chicos, quintándole pues todos los periféricos y demás que le tenía la torre, pues para momento de quitarla, no se dañen. Ahora sí les voy a mostrar el chasis Gamer. Vamos a destaparlo, a mirar lo que tal. Por aquí tenemos esta belleza de chasis gamer. Es de la marca Red Dragon. Eh, referencia de Bastato Gaming Case. Realmente muy muy económico. Me ha costado 206 mil pesos. Que no recuerdo cuánto es en dólares. Estaré dejando por aquí en dólares cuánto es que fue realmente. Así que bueno, vamos a destapar esta belleza de chasis gamer. A ver qué tal nos traen el día de los chicos de Red Dragon. Que la verdad que estoy muy muy emocionado por fin hacer el cambio de este chasis común y corriente que tengo mi PC a este ya gamer como tal así que vamos a iniciar con el unboxing y vamos mirando detallitos y demás así que vamos bueno, iniciamos por aquí chicos, por acá decidimos colocar la caja de chasis en el piso para pues tener mayor comodidad Bueno, por aquí ya estamos destapándolo con el cúter, con el bus bisturí, bueno como lo llamen en su país eso sí créanme que la emoción cada instante de poder destapar este chasis era increíble Más sabiendo que era por fin para cuadrar mi PC, para que mi PC quedara full full en estilo Bueno, les cuento, el video lo tratamos de acortar lo más que se pudiera pues para no, no cansarlos tanto Por decirlo así Para que no se nos aburran tan rápido Viendo el video Bueno, por aquí tenemos esta belleza Que tiene como este cristal Bueno, no es vidrio Pero pues sí es plástico Aquí tenemos el único ventilador que trae Ahí es como para notar Es bastante grande Empezamos quitándole los tornillos que De la parte lateral Para quitarle la tapita Como para notar Yo pensaba, juraba que era vidrio templado Pero bueno, es plástico Pues hasta mejor bueno chicos, lo dejamos por allí, aquí les muestro un poco más, allá como mejor la cámara eh, bueno, aquí miramos algunas cosas, les muestro la parte de arriba donde acumula el polvo es extraíble, retirable, muy fácil con imanes, aquí tenemos el USB 3.0, los 2.0 para encenderlo y demás, por aquí algunos cablecitos y bueno, iniciamos ahora con la extracción de los componentes del chasis antiguo, aquí empezamos, bueno, abriendo espacio, quitando mouse, teclados y demás, aquí, bueno, vamos a ir sacar todo y a poco empezamos con el ssd por aquí ya vamos retirando pues cositas eh, mirando para retirar lo que es la tarjeta gráfica está rx2 de 4 gigas por acá disco de un disco duro mecánico por acá los otros cables y demás bueno, por aquí tenemos más discos duros. Aquí ya es conectando lo que es la alimentación de la fuente de poder de la tarjeta madre. Aquí, como para notar, ya está muy, muy sucio lo que es el disipador del procesador del Ryzen 5600 que tenemos en este momento. Aquí continuamos, bueno, quitando cables. En esta parte decimos agil agilizar al máximo. Ya aquí, pues, procedemos a la parte en que las piezas ya están totalmente extraídas. Aquí les, colo les muestro algunas piezas que vamos a montarles. Aquí está el disco duro. Bueno, vamos a todo a proceder a limpiarlo Bueno, ya en realidad ya estaba limpio En estos momentos pues ya le hemos hecho totalmente limpieza En profundidad A lo que es el disipador del procesador, la tarjeta gráfica, la memoria RAM, la tarjeta madre, todo, todo, todo, absolutamente todo se le hizo muy buena limpieza. Aquí colocándole nueva crema disipadora de la buena al procesador. Por aquí conectando lo que es ya la alimentación del ventilador, del disipador. Aquí les hago una muestra de que ha quedado bien puesto el disipador de nuestro procesador. Aquí ya analizando para que quede bien, bien instalada la memoria RAM. Las Ballista Sport de 8 gigas por 2. A 3200 megahercios Muy buena frecuencia, para en total de 16 gigas A 3200 en dual channel Aquí colocando Mirando, colocando una Y bueno chicos, por aquí les muestro Decimos cambiar la batería La serie 2032, por una nueva La que tenía anteriormente estaba buena, pero pues Quería una que estuviera brillantica, nuevecita Para que fuera realmente Que valiera la pena, pues Colocar esta este nuevo Chasis, aquí les muestro el nuevo M.2 eh, Yulipacar, por bueno de 240 gigas Decimos cambiar el SSD por este M.2 el SSD pues los tengo para otros proyectos aquí bueno, aquí ya lo atornillamos por aquí en esta parte, pues ya le muestro Ya ha quedado todo, vamos a proceder a montar Todo nuestro increíble chasis De Red Dragon, por aquí Ay, es, que es es espectacular, es ser Muy hermoso, es, me encanta Me encanta este chasis, sin palabras El precio, todo, lógicamente existen Chasis mucho más Novedosos, como más RGB Más sofisticados, pero pues Por el precio que compré este, créanme que Muy, muy buena elección Bueno, por aquí sacamos la tapa lateral La otra tapa, aquí tenemos tornillo por aquí tenemos unas pegatinas manuales de cómo montar el chasis Pero pues no creo que sean necesarios o sea, Aquí le muestro el anterior chasis La anterior fuente Esta de 450 watts Y chicos no vamos a usar esa fuente Si no vamos a usar esta belleza de fga de 750 watts Certificado 80 Plus chicos Espectacular esta fuente Aquí ya la estamos montando Como les digo 750 watts Realmente sí quería hacer esa actualización Cambiar esta de 450 a esta 70 150 Realmente sí fue una Muy muy buena mejora Darle más alimentas más potencia Más alimentación, energía a nuestros componentes Aquí bueno, estamos sacando los tornillitos Tengo bastantes tornillos como para La fuente de poder eh, Para apretar la tarjeta madre Bueno Aquí vamos colocando cada uno de sus tornillos Como siempre apretarlos hasta un punto Donde ya uno sienta que no más Sin hacer mucha fuerza por aquí chicos, iniciamos con la gestión de cables a comar todos todos estos cablecitos que realmente son bastantes. Aquí tenemos el bad play. Ya se va instalando este bad play tan, pues, tan bonito con el símbolo de MCI tipo lava, eh, tipo rojo, que ese es mi, mi tarjeta madre. Bueno, por aquí decidimos pues, a cambiar de ángulo para poder comar todo más fácil. Aquí empezamos con ya la tarjeta madre con todos sus respectivos componentes de procesador, disipador, memoria RAN M Ahí ya vamos acomodando, ajustando, apretando bien bien la tarjeta madre al chasis Ahí vamos colocando de a uno tornillito Como les digo, tratamos de agilizar lo más que se pudo el video Colocar los, las dos partes más puntuales para no repetir partes que ya sería innecesario Bueno, por aquí ya empezamos con la gestión de cables A mirar dónde van cada uno de estos cables conectados Por aquí va la RX 564 GB Aquí vamos quitando estos estas ranuritas donde donde va la tarjeta madre para que quede bien el espacio entre bien bien aquí la vamos atornillando. Bueno, por aquí vamos mirando que ya prácticamente están montadas nuestras piezas, simplemente es hacer una excelente, excelente gestión de cables. Ya, yeah, chicos, créanme que la sensación en ese momento era fantástica, fantástica de ver cómo iba cómo, eh, mejorando el PC, a ver cómo iba poco y con mis propias manos, con mis propios conocimientos, mi sabiduría, iba, iba pues arreglando mi computador. Créanme que es muy satisfactorio, es una sensación increíble poder uno mismo hacer esto, saber uno que tiene un el conocimiento más que suficiente para tener uno un computador armado de esta forma. Y bueno, chicos, por aquí continuamos, metiéndonos en las ranuritas, en los en los orificios, los cables y demás entonces aquí miramos lo que es cables sata cables pues id para alimentar discos duros para alimentar tarjeta madre y demás bueno nuestra fuente de nuestro gráfica diré no necesita alimentación extra pero de igual forma no se descarta que en un futuro ojalá no me lejano chicos eh, coloque una gráfica mejor eh, Porque realmente 4 GB es muy bueno Pero pues hoy en día nos hace mucho Aquí vamos colocando los discos mecánicos Uno de 1 tera el otro de 500 GB Uno de 6 GB por segundo El otro de 3 GB por segundo Bueno, por aquí continuamos Y demás cablecitos Amarrando, eh, apretando Y chicos, ahí casi se me cae La del computador Normal estaba muy, muy atento, muy concentrado Para evitar que esto pasara Aquí ya vamos colocando los cables SATA para los que transfieren la información del disco o la tarjeta madre bueno chicos aquí continuamos detallitos y demás realmente es una labor un poco eh, demorada es eh, sacar el tiempo aquí les muestro eh, que colocamos ya un, lo que es una cintica de esto el rgb led porque eh, cometí un grave error les cuento el rgb frontal llevaba eh, debe haber conectado a la de 5 voltios Y yo lo conecté a la de 10 Lo que quiere decir que quemé el... Eh, los leds rgb de la parte frontal del chasis así que lo reemplacé con esta tirada rgb led que les mostré que va directamente conectada al chasis por aquí estamos colocando mientras tanto el, el de estado sólido esclavo y otro de estado eh, mecánico de 500 gigas para tener la máxima almacenamiento posible en la parte de lateral en la que no lleva el vidrio por aquí ya estamos apretando el de 500 gigas de portátil el disco duro importantísimo como les decía hacer una buena gestión de cables como por anotarla y que quedó espectacular colocar todos todos sus tornillos todos sus cables eh, amarrarlos mirar cómo deben ir aquí ya vamos a colocar la tapa porque esta parte ya ha quedado más que espectacular como pueden darse cuenta he hecho una muy muy buena gestión de cables realmente quedé muy contento con este trabajo de, de acomodar los cables amarrarlos <risa> Aquí se me cayó el celular, oh, pero hombre, esa voltereta. No me acuerdo, bueno que continuamos colocando de la tapita. Aquí ya le estamos colocando esos tornillitos Estos que se pueden apretar con la mano No es necesario de utilizar una herramienta Algún destornillador de estrella o de pala Aquí les muestro ya cómo va quedando Y por aquí ya vamos a proceder a Algo que quería hacer Un cambio de realmente muy muy bueno Cambiar el pad mouse Que, que tengo hace como que como 4 o 5 años De tanto calor que se produjo Y bueno también de tantos años de uso Chicos se quedó pegado El pad mouse a la mesa o sea, es como que el caucho se fundió en la mesa Y aquí, bueno, mostrándoles cuál voy a escoger eh, Decía fin de escoger ese de que parece como de, de, de, de, de PUDG, Mobile eh, Ahí ya está eh, Ya lo colocamos Estoy, Me morí bastante quitando el antero Padma Bueno, aquí ya estamos empezando a, a conectar Lo que es nuevamente mouse, teclado Cámaras, eh, micro eh, El monitor Y chicos, aquí está Como quedó esta belleza Con más RGB, como para notar Coloqué muy bien la tira LED RGB para que también ilumine la parte frontal Aquí le muestro, ahí le voy mostrando algunas tomitas épicas Bien, aquí le muestro donde iba anteriormente el switch el que, eh, De los LEDs que queme. Como les digo, tengan mucho cuidado Y bueno chicos, aquí tenemos esta belleza Lo coloqué en modo en color morado Aquí ya vamos a colocar la tapita eh, Qué plástica Aquí vamos quitándole ¡Ah! Qué sensación quitarle estos plásticos, de verdad que es espectacular, espectacular aquí ya la vamos apretando a poquito eh, aquí está el otro tornillo y se viene la parte que más más me soñase en algún momento cuando tuviera mi chasis gamer, que es, ahí vamos acercando un poco para que vean es quitarle este plástico, ahí va, ay chicos la sensación es increíble quitar estos plásticos, desde que tuve mi computador, dije algún día que tenga mi chasis gamer, voy a hacerlo y ahí está sueño hecho realidad y aquí le muestro tomitas bien épicas, bien bonitas con el logo del canal de Curiosites Lol, la empresa y mi canal que es el Curioso Lol. aquí le muestro cómo quedó el RGB frontal, aquí los, los puertos USB 3.0, 2.0 jets de audio, de micro y al lado cómo quedó de bien bien tapado ningún cable quedó estorbando la tapa y chicos Quedó espectacular el diseño, el estilo, el precio, como para notar, ha quedado sencillamente un trabajo fantástico. Un trabajo muy, muy profesional y créanme, que la alegría, <risas> Ay, con la señal lo digo, la alegría es más que fantástica. Bueno chicos, ahí les voy a mostrar por último los colores que tengo disponible con esta tira RGB, lo que es el rojo, eh, verde, bueno creo que ese es amarillo, pero bueno también tenemos verde. Ahí les voy a mostrar también más colorcitos, el azul agua marina. creo que también azul oscuro, ah sí, sí, azul oscuro, Y lo tenemos, el morado que ya lo habíamos visto previamente y el blanco también muy bonito y chicos, hasta luego, bye bye.